Tres años han pasado, treinta años que ocurrió, sangre en todos lados, la mordida que hasta aún me marcó, treinta años y sigo a ti, yo elevo a atraparte a ti, un desastre... Hola, caballeros, de la mesa redonda, bienvenido al por primera vez el canal de Arturo Espectral 3014, la venganza por otro más, de este video, que se titula... Se llama... El laboratorio del Dr. Jero Si eres un fanático... De la serie... Dragon Ball Z sabrán que nunca... dónde estaba el laboratorio del Dr. Magigero... El día de hoy le contaré su historia antes de iniciar quiero decirles el 50 o 50% gano mi hermana punto por mínimo 60 si quieres votar por futuros videos y poder influir en ellos no te pierdas las publicaciones de mi comunidad ah, y eso no te preocupes punto chicos haré él también esos videos. Si ahora mismo empiece el video rodaje el video ahora mismo. El laboratorio del Dr. Hero es donde el Dr. Hero se refugió después de la derrota de la Armada de la Patrulla Roja y es donde llevó a cabo toda su investigación en Goku, que llevó a la creación de los androides con la esperanza de vengarse. ...se encuentra ubicado en una de las montañas del sur de la capital del norte. La puerta de entrada es una puerta doble de acero pesado al lado de la puerta... ...se encuentra el botón apagar que deshabilita a los androides en el caso de una rebelión. Las cápsulas que contienen a Lan 19 de 18 y al androide 17 están alineados contra la pared... ...mientras que la cápsula del androide 16 se encuentra acostada en el centro de la pista... El laboratorio también contiene un sótano donde se coloca una supercomputadora que se encuentra programada para terminar la creación de Cell, así como del Android 15, Android 14 y Android 13. En la línea del tiempo 3, el laboratorio es destruido por Trunks del futuro en su intento de evitar que la Android 18 y el Android 17 despierten y activen al Android 16. No tuvo éxito, ya que despertaron. Es destruido más adelante, en la línea de tiempo 4 por Trunks del futuro y Krilin para evitar que fed del presente termine de crearse. En la línea de tiempo del futuro, la androide 18 del futuro y el androide 17 del... Y en el laboratorio, después de que mataran al Dr. Hero. Futuro alternativo pero el sótano sobrevive y Cell del futuro se completa. El Doctor Gero del futuro apareció en el episodio 191 de Dragon Ball Z. Cuando se le estaba recordando su historia de cuando fue creado, él estaba junto a los androides número 17 y 18, que se rebelaron a él matándolo y destruyendo su laboratorio. Sin embargo, Zed no había muerto, ya que la computadora principal seguía emanando los datos y programó con partes de su cuerpo que aún le funcionaban. La computadora para que Zed con sus poderes los apoderará y dominará para acabar con ellos. También es visto en el capítulo donde, pero le dice a Goku que el doctor, alternativo seguía con sus experimentos. ¿Qué te parecieron estas historias? Cuéntame cuál historias es que te gustó más cuando eran niños? ¿Cuál la creepypasta? ¿Te gustó más acerca de ellos? ¿Conoces? Espero tu respuesta en la caja de comentarios. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla, sin más que decir. Historias de terror yo la señora que cuenta las historias del terror nos vemos después, adiós. It's small kind of cute, I don't